Un nuevo medio va más allá de la plataforma, no importa que sea necesariamente digital, para mí un nuevo medio puede explorar incluso el formato de papel, pero es innovador. Yo creo que Internet ha dado la capacidad de ampliar audiencias más allá de la localidad, y es una oportunidad gigantesca para el periodismo de investigación, sobre todo, porque ha reducido ciertos costos de producción, pero a la vez ha significado un reto para hacer contenido de calidad en tanto ruido informativo y la posibilidad de ir ampliando nuevas audiencias en otros lugares y hacer investigaciones de carácter transfronterizo. Hay tres medios que son para nosotros desde el inicio han sido guías, eh, La Silla Vacía de Colombia, Agencia Pública de Brasil y El Faro en El Salvador.